¡Putin es un ladrón! ¡Libertad! Estas eran las palabras contundentes que gritaban decenas de manifestantes por la penalización por parte de Bruselas con estas cabezas que son baluartes para el chavismo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre lo contamos como premisa. Antes de que arranquemos, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal Activa la campanita y por supuesto compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales. Ahora sí comencemos. Leopoldo López dijo que la oposición lanzará una nueva plataforma de unidad contra el gobierno dictatorial de Nicolás, el cual pidió una mayor presión sobre la represión chavista por parte de la comunidad internacional. La idea de las sanciones no solo es poner el foco en las cosas que han pasado, sino también para evitar que sigan ocurriendo. Según Leopoldo López, en las próximas semanas vamos a concretar el lanzamiento de una nueva plataforma unitaria entre partidos y sociedad civil. Esto nos permitirá hacer el activismo permanente necesario en cada rincón de Venezuela. Aclaro que sin unidad siempre estará latente el riesgo de que se pase a la fase definitiva de la cubanización de la sociedad venezolana. El líder opositor ha mantenido encuentros con varios sectores políticos y sociales. Sin embargo, dijo que es vital el acompañamiento de los aliados internacionales, en particular Estados Unidos, Europa y España. La comunidad internacional debe concretar sus esfuerzos en activar las sanciones a los violadores de derechos humanos. Para la democracia venezolana es uno de los temas más relevantes que tiene que asumir la comunidad internacional que tracen una raya roja con respecto a los derechos humanos. Ahora, de acuerdo a sus palabras, Leopoldo López remarcó que Nicolás es un criminal, un violador de derechos humanos. También dijo que muchos de los funcionarios chavistas acusados por violaciones a los derechos humanos se encuentran en España o tienen bienes raíces en el país europeo. Las sanciones ayudarían a evitar que se sigan violando los derechos humanos en Venezuela. Si un plador de derechos humanos es consciente de que va a ser expuesto a la luz pública, de que se le va a sancionar y va a haber consecuencias, habrá menos abusos, menos violaciones. Desde que yo salí hace tres meses han metido presas a 17 personas de nuestro partido. Así lo afirmó. También hay que involucrar a los aliados de la represión. La nueva diplomacia multilateral por la libertad en Venezuela. ¿Qué viene con el cambio en Washington? Que debe buscar puentes con quienes hoy apoyan la TINIA. Como bien sabemos, Nicolás cuenta con un bloque que le da un apoyo permanente que va mucho más allá. Estos días le dan apoyo militar, en inteligencia, en equipamiento militar, en dinero, en blanqueo de capitales y de corrupción. Respecto a esa economía negra, López hizo hincapié en el tráfico de superfacientes Venezuela es un país de tránsito, Colombia produce hasta el 70% de la cocaína del mundo Y la mayoría de ella sale por Venezuela Leopoldo López dijo que es la libertad de los venezolanos Y apuntó cuál es la diferencia que existe en el caso venezolano y el cubano por un lado, la libertad en el caso venezolano no es un abstracto, no es una idea lejana, ni algo que pase en los tratados para cumplir. En Venezuela la libertad es el oxígeno. Por eso lo que diferencia hoy a Venezuela de un país como Cuba o de gobiernos dictatoriales como la narcoreana, más instaladas y sofisticadas, es que todavía existimos venezolanos dispuestos a luchar por la libertad y a asumir los riesgos la verdad siento una inmensa admiración a lo que todavía siguen dando esa pelea en venezuela a juan guaidó liderando esto a los diputados y diputadas que tienen patrullas del sevín frente a su casa que tocan la puerta a sus familiares para amenazarlos, que van a los colegios de sus hijos a esperarlos en la salida para que todo el mundo sepa que hay consecuencias a lo que están haciendo y así lo concluyó y lo finalizó pasando a segunda noticia Estados Unidos condenó las tácticas brutales de Rusia contra manifestantes opositores En medio de las protestas, Moscú amaneció citada por las fuerzas de seguridad En las primeras horas detuvieron a más de 2.000 personas en decenas de localidades Las cuales se convocan para la liberación de Alexei Navalny, principal enemigo político de Vladimir Putin por su parte, Washington condenó las tácticas brutales de Rusia contra los manifestantes que reclaman la liberación del opositor Alexei Navalny a través de un mensaje del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken. En el comienzo de una nueva jornada de manifestaciones para exigir la liberación de Navalny, la policía detuvo a más de 2.000 personas en Rusia, según el recuento de la ONG OBD. Las fuerzas de seguridad de Moscú levantaron desde la noche del sábado vallas en un perímetro en torno a la plaza de Lubyanka donde se encuentra la sede del Servicio Federal de Seguridad y donde el equipo de Navalny ha convocado la protesta Putin es un ladrón, libertad Estas eran las palabras contundentes que gritaban decenas de manifestantes cruzando el centro de la capital rusa donde el lugar de la protesta fue cambiando en el último momento ante las restricciones policiales como bien lo conocemos las protestas se producen después de las multitudinarias marchas solidarias que se celebraron el pasado 23 en las que participaron unas 110 mil personas Pocos días después de que un tribunal en este caso ordenara mantener a Navalny hasta el 15 de febrero en prisión preventiva, un caso antiguo de 2014. Acusado de haber violado las condiciones de libertad condicional, el líder opositor de una pena de prisión suspendida de 3.5 años cuando estaba en Alemania recuperándose del envenenamiento que sufrió en 2020 y del que se culpa el presidente ruso Vladimir Putin. Después de la comparecencia de Navalny ante los jueces que está prevista para la próxima semana, el opositor es objeto de múltiples procedimientos judiciales desde su regreso a Rusia del 17 de enero, que se estima que se deben a motivos políticos, según su abogada. De igual manera las protestas ya no solo giran en torno a Namanli, sino que también son una expresión de descontento con la corrupción en el país. Esto ocurrió después de que el opositor publicara una investigación sobre un supuesto palacio que recibió Putin de amigos y empresarios en lo que el activista describe como el mayor soborno de la historia. El video de la investigación ha obtenido ya más de 104 millones de visitas. Bueno y pasando a tercera noticia, dos peligrosos factores fuerzan a la oposición a un diálogo. De acuerdo a lo planteado, dialogar significa hablar con otro alternado los turnos de palabras y también significa discutir sobre un tema para llegar a un acuerdo. Esto en la realidad se demostraría así. Las definiciones son fáciles, la práctica no tanto. Venezuela claramente es un espejo de todas las complicaciones que pueden darse en un acto tan sencillo cuando la política entra en la ecuación. Son varios los comunicados de gobiernos democráticos y organismos multilaterales insistiendo en la búsqueda de una salida política pacífica y negociada que alivie el sufrimiento de los venezolanos. Así lo analiza el medio. Si sí, pues eso también suena fácil, pero el desafío es de grandes proporciones. Primero el chavismo y la oposición tendrían que alinear sus fuerzas para acordar como mínimo un equilibrio institucional que abarque la renovación del poder electoral, el Tribunal Supremo y la Contraloría. Ahora, si esto llegara a suceder, de esta manera bajaría la tensión y las puertas se abrirían para una salida pactada, que empezaría con la organización de unas elecciones como única alternativa ante la crisis que vive Venezuela. Los 27 países miembros de la Unión Europea ya omiten el título del presidente interino del opositor Juan Guaidó en su reciente manejo de temas sobre Venezuela. Pero Bruselas sigue aceptando a Guaidó como un interlocutor privilegiado que reina sobre la palabra diálogo entre los miembros del chavismo. La victoria de Guaidó claramente empuja al escenario a sentarse con los socialistas punto en su agencia que se evidencia la revisión de las sanciones que pesan sobre Cuba y sobre Venezuela. Para estas supuestas intenciones internacionales de avanzar con Nicolás se tendrán que resolver ante las diferencias causadas con la Unión Europea por la expulsión de la embajadora de la Unión Europea Isabel Vilante Pedrosa en junio del año pasado por parte del gobierno dictatorial de Nicolás después de las sanciones impuestas por la organización a 36 funcionarios chavistas. Ahora el disgusto y el discurso se mantiene por la penalización por parte de Bruselas con estas cabezas que son baluartes para el chavismo El contralor Elvis Amoroso, muy cercano personal y políticamente a Nicolás, así como también el magistrado Juan José Mendoza del Tribunal Supremo Chavista otra sancionada en la actual vicepresidencia del gobierno dictatorial de Nicolás es Delsi Rodríguez, que ya vivió en España la prohibición de entrada cuando hizo una escala de Madrid antes de seguir a Turquía. Si avanzamos hacia una ética, la política se funda en la palabra. Esa es la gran realidad. ¿Cómo se puede dialogar con alguien que no tiene palabra? ¿Cómo se hace política entonces con alguien que no practica la política? La batalla de desigualdad cuando la represión se comporta como un ejército de ocupación, en los momentos críticos una oposición desenmembrada, sin plan, sin voz común, a la final se vuelve un gran aliado del oficialismo. Y pues en conclusión el gobierno dictatorial de Nicolás no desea dialogar con nadie, pero necesita recuperar el reconocimiento que ha perdido. Su crisis, su legitimidad ya se ha internacionalizado y eso no es poca cosa para un país que importa hasta lo que come. Con este contexto los micrófonos podrían ser encendidos. Y bueno amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias. Espero que les haya agradado muchísimo. No se les olvide suscribirse a nuestro canal y compartirlo con todos sus amigos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.